Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Un cordial saludo. Vamos a iniciar nuestro día, esta jornada en la presencia de Dios. Este primer momento de nuestro día para darle gracias a Dios. Cerramos este mes y lo cerramos con toda la alegría, con toda la bendición. El Señor nos ha mirado con misericordia. El Señor que ha derramado tantas, tantas bendiciones espirituales y materiales en este mes. Gracias, Señor. tu amor ha sido grande con nosotros. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Hoy vamos a meditar, mis queridos hermanos, el Evangelio de San Lucas, capítulo 4, versículos 38 al 44. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, entró en la casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le rogaron por ella. Él, inclinándose sobre ella, increpó la fiebre y se le pasó. Levantándose enseguida, se puso a servirle. Al ponerse el sol, todos, cuanto tenían enfermos con diversas dolencias, venían para que les impusiera las manos, y él iba imponiéndole las manos a cada uno y los iba curando. De muchos de ellos salieron también demonios que gritaban: "¡Tú eres el hijo de Dios!" Él los increpaba y, le, y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Mesías. Al acercarse de día, salió y se fue a un lugar desierto. La gente lo andaba buscando y llegando donde estaba intentaban retenerlo para que no se separara de ellos, pero él les dijo. Es necesario que proclame el reino de Dios también en otras ciudades, pues para esto he sido enviado y predicado en todas las sinagogas de Judea. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos, esta palabra, concluyendo el mes, nos deja ver a esta mujer, a la suegra de Pedro, que se cura. Y hay un detalle interesante de la palabra, y es que cuando ella recibe la bendición, se levanta y se pone a servir, fruto de la bendición de Dios. Tiene que estar el servicio. No puedo quedarme cruzado de brazos viendo el mundo cómo se derrumba. ¿no? Si he sentido la bendición de Dios, yo tengo que mirar cómo esa bendición que Dios me ha dado a mí llega a otros también. El otro detalle de la palabra es cómo Jesús se va a lugar solitario para tener esa intimidad con el Padre Celestial. La oración fundamental y clave en la vida cristiana. Pero también el apostolado, la gente quiere retener a Jesús y a veces hay como esa tentación de querer retener a Dios de querer atraparlo, es mi Dios y Dios nos deja claro, Jesús nos deja claro hoy que la tarea abarca a todos la, la buena noticia tiene que llegar a todos los rincones, gracias mi Señor por este día gracias mi Señor por este mes que estamos concluyendo, alabado seas mi Dios, bendito seas mi Señor Amén, Dios los bendiga los guardo y los plantea. Un abrazo para todos mis queridos amigos.